Hola amigos de YouTube, les saludo Daniel y en este video, bueno, les comparto el fanpage de Mexcam. Aquí lo pueden ver, este es www.facebook.com, es Mexcam 2018, es lo que tienen que escribir en el URL. Y bueno, pues realmente lo acabo de crear, no he puesto un mejor banner, este pues no he tenido tiempo, pero bueno, es lo que hay. Y aquí este he puesto la primera publicación del, del video anterior. Obviamente subiré este video. Ahí para que se empiecen a suscribir a este eh, fanpage. Iré subiendo algunas cosillas que vaya encontrando de migración, información, etcétera Quiero advertirles que yo no soy abogado de migración para que no me hagan preguntas muy específicas. Eh, lo que vaya a ir descubriendo este, se los iré compartiendo. Ya si ustedes quieren profundizar más en temas de migración, este, contacten a un abogado de migración. Él ya les puede dar este, mayor este, orientación. Bueno, este es un video corto. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en la próxima.